Salsa. Yeah. Mineros tienen salsa, salsa. Yeah. Tus no hacen grasa no, no, no. Uh, Ellos ni salen de su casa, casa. Mm, hey. Mineros venden salsa, salsa. Yeah. Mineros tienen salsa, salsa. Yeah. Tus no hacen grasa no, no, no. Hey. Ellos ni salen de su casa salsa. Fumando todos los días, a veces no sé Que real y fantasía estoy más high Uh, mi negro tienen salsa, Ey, tu negro no hacen grasa, Ey, ellos ni salen de su casa. Uh, mi negro venden salsa, Ey, mi negro tienen salsa, uh, tu negro no hacen grasa.